Hola qué tal, muy buenas tardes, saludos a todos, feliz lunes, yo soy Carlos Moreno y me encuentro acá con el oficial, el sargento Carlos Cornejo de Colorado, donde vamos a estar el día de hoy, en unos minutos nos van a ver en vivo, vamos a estar patrullando con él, hablando de varios temas de interés para la comunidad, por ejemplo, los retenes policiales que ocurren, existe o no, qué pasa... ¿Cómo son las cosas en la calle? Carlos, bienvenido acá a Mundo Now. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a estar viendo en unos minutos. Muchas gracias. Eh, pues vamos a estar patrullando, mostrarles un poquito eh, detrás de las escenas de una patrulla, eh, cómo hacemos nuestro trabajo uh, y a ver si hacemos algún otro contacto ahí, para que ustedes vayan aprendiendo un poco y se puedan a dar una idea de lo que es el, el trabajo de la policía y qué puedes esperar también cuando te pare un policía Carlos, rapidito hablar un poco también y me decías en la, eh, el día de hoy que hemos estado grabando algún material para la comunidad, algo bien importante y es que muchas veces la gente habla sobre el temor a los retenes policiales y tú me decías que realmente los retenes como la gente le tiene miedo, no existen sí uh, mira, normalmente los retenes que, que se hacen eh, son para uh, revisar de DUI en la mayoría de los estados es de lo que es entonces siempre va a haber una, una ruta alterna que tienes que poner atención los tienen que publicar antes de ponerlos tienen que publicarlo en varios lugares para notificar a la, a la comunidad entonces, si estás pasando por eso no estás obligado a pasar por ese retén. puedes tomar otra ruta eh, sin ningún problema y al final de cuentas eh, si no es si no estás ebrio eh, no vas a tener muchos problemas entre los retenes Bueno ya saben vamos a estar en vivo A través de Mundo Now Vamos a tener toda la información allí Completamente en vivo vamos a estar patrullando Las calles de acá en Colorado eh, tienen que estar pendientes, va a ser a través de la página web de Mundo Now, si quieren ver también el enlace lo hemos dejado en este Facebook Live donde estamos llevándoles a ustedes los detalles, dejándoles saber. incluso ya estamos listos para ir entonces a patrullar. El sargento nos ha compartido información muy muy valiosa el día de hoy, preguntas que nos hacen frecuentemente ustedes a través de las redes sociales y a través de nuestra página van a ser contestadas. Carlos, algo más que quieras decir? Estén atentos, eh, espero que puedan aprender algo, eh, y como siempre, cualquier pregunta, estamos a la orden. Así que ya saben, ya mismo vamos en vivo por Mundo Now. la página y el enlace está acá, vamos a tener todos los detalles, y ahí van a ver cómo vamos a ir patrullando en las calles, lo que ocurra, ustedes lo van a ver en tiempo real, si hay alguna eh, parada, arresto, ustedes van a estar y van a ser testigos de lo que está ocurriendo en este momento. Yo soy Carlos Moreno, reportando desde Colorado, gracias.